Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube ¿Cómo están chicos y chicas? Chiques, ¿son del equipo Sherman o son del equipo Cavalier? Bueno, tenemos dos equipos chicos Esto es una noticia que salió en el día de ayer y comenzó en el día de ayer Pero no estaba funcionando del todo bien O por lo menos eso leí en el grupo de WhatsApp Que los chicos están muy, muy a full Estaban on fire, sinceramente eh, Y de hecho me enteré de esto por ellos, básicamente Porque vi los mensajes ahí en el grupo de WhatsApp Que estaban ATR ahí a full con el tema de los de los equipos y de las misiones vamos a ver de qué trata un poquito esto es el especial por el 11 aniversario de eh, el servidor de las américas bien eh, tenés que registrarte con un equipo y básicamente vas a obtener unas cuantas recompensas que hay recién se estaba viendo y son bastante bastante te digo que estaba bastante bueno eh, resumen del evento, misiones repetibles completen misiones para obtener puntos de aniversario y desbloquear recompensas de etapa son siete etapas, tenés que ir pasando como siempre, como si fuera una especie de maratón, por decirlo así. Pero bueno, con diferentes misiones que tenés que ir cumpliendo y te van a ir dando diferentes eh, recompensas. Además de eso hay también descuentos en créditos en los vehículos del árbol tecnológico de las naciones de los tanques heroicos, bien. Lo cual es ideal si son comandantes nuevos o no tienen muchos vehículos en sus garajes, como podría ser mi caso. Eh... Bueno, después puedes, te dice que también puedes comprar paquetes de apoyo de guerra. Bueno, esto ya para los que quieren gastar. Esto no me interesa, ya lo vimos. Y dice, ¿cómo unirse a un equipo? Bien, esto es lo más importante. ¿Cómo te unís a uno de los equipos? Disponible desde el viernes 8 de abril en estos horarios hasta el lunes 18, ¿ok? O sea, son 10 días eh, de, de misiones. Eh... Dice que todos los que se unan a un equipo, sin importar cuál sea, recibirán 6 inscripciones gratis de Feliz Cumpleaños. Happy Birthday. Eh, inician, bueno, obviamente que iniciar sesión. Eh, hagan clic en el Depósito en la parte superior de la pantalla y luego elijan Suministros del de Último Frente. Seleccionen Especial de Aniversario y ahí tenés que elegir eh, si te sumás al Sherman o al Cavalier. Entonces es Depósito en la parte superior de la pantalla y luego eligen Suministros del de Último Frente. Seleccionan especial de aniversario Y después ya ahí elegís directamente Lo que es tu equipo, el que vos quieras eh, Yo no sé si hay alguna diferencia Entre un equipo u e otro Pero por nombre me sumo al Sherman Me parece más lindo Y además que era un tanque histórico no De la segunda guerra A ver, ¿qué más? Dice paquete de los equipos eh, Elijan el equipo Sherman O el equipo Cavalier Dentro del juego a partir del 8 de abril Y aprovechan al lo máximo los paquetes A cambio de oro Ah, bueno, pero es a cambio de oro Bueno, yo lo digo, perdón, porque tengo como 95.000 de oro, pero eh, entiendo Si alguno no tiene, tal vez Pueden jugar torneos igual, si juegan torneos Saben que les dan como recompensa oro O matar a un sheriff, capaz que voy a tirar directo En el día de hoy No, capaz no, voy a tirar directo en el día de hoy Para que los que me vean puedan Tener por lo menos la posibilidad de ganarse orito. Eh, Aceleren su progreso gracias a las 7 recompensas de etapa con ofertas en 10 leyendas premium. Disponibles a cambio de oro en la tienda del juego. Eh, todas las ofertas están disponibles para ambos equipos siempre y cuando no posean el vehículo en su garaje. Siempre y cuando no posean el vehículo en su garaje. Vender un vehículo no desbloqueará la oferta en el juego. O sea, ya cagaste. Los puntos de aniversario se añaden a su progreso personal, incluso si compran un paquete del equipo contrario. Presten atención a la lista de vehículos habilitados en cada misión. Bueno, chicos, tiene que tener. Bueno, la diferencia de un equipo u otro equipo es básicamente qué tanques tenés en tu, en tu baraje, ¿bien? Eh... Si te quedes sumar el equipo Sherman, tenés que tener el M56 Scorpion. El Patriot, el T26E5. No sé si el Patriot, el T26E5, dice acá. No sé si lo va a tomar igual. Porque se supone que el otro es el Patriot y este es el t 26 Si bien son lo mismo, lo único que varía es el Camo, pero son distintos tanques, ¿entendés? No sé, eso no lo sé. Acá dice t 26 yo por las dudas trataría de tener el T26-5. Eh, el Chrysler K. Eh, el Super Pershing. Y el 50TP Prototype. O sea, si tenés alguno de estos, eh, podés jugar en el equipo... Son los paquetes para el equipo Sherman. Es lo que precio en el juego: 4900 de oro, 9000 de oro, 8500 de oro, 6700 de oro. Eh, 9900 de oro es lo que cuesta: mm, el 50 ATP Con la tripulación, el espacio de garaje y 100 puntos de universidad. Bueno, esto si querés, en realidad si querés comprarlos. El del Cavalier, ¿qué tenés? A ver: el AT15, el AT15A, 6100 de oro. El Carnarvon Action X, 9700 de oro la fb 4202 6800 de oro el M449 el que sería el Liberté 10800 de oro ah claro claro eso no importa no importa porque es solamente para comprarlo o sea no, no interesa no es no, me, me corrijo no importa que el tanque que tengas acá lo que te están básicamente están vendiendo bien o sea te están vendiendo el T26C5 no es que tenés que tenerlo en tu garaje para jugarlo o sea, te están vendiendo esto eh bueno, ¿qué más? Eh, bueno, el, bueno, el, sí, el m 449 49 y el CDA, básicamente. El, el cazatanque es eh, premio de derecho. Las misiones solo estarán disponibles después de que hayan elegido un equipo dentro del juego. Completar misiones eh, otorga puntos de aniversario que contarán para su progreso personal. No se pierdan los descuentos en créditos para los vehículos del árbol tecnológico. Eh, bueno, ahora sí, ¿ves? Condiciones. Eh, equipo Sherman posicionarse entre los primeros 10 eh, puestos de su equipo para obtención de experiencia básica en una batalla Te juegan las randoms, se puede hacer 5 veces por día y solo en los siguientes vehículos. Por eso si no tenés alguno de estos, ellos te los venden, ¿ves? Se supone que tienen como un suerto cuento, supongo. Pero si no, lo que sí tenés que tener es, si sos de el equipo Sherman, entonces tenés que tener el M41 Sherman, el de tier 5, el E8 Sherman, el T20 tier 7 el pershing de tier 8 el bueno ahí retomé puse en pausa un segundo el vídeo eh, el t20 como decíamos el m26 el pershing de tier 8 el m46 el patón de tier 9 o el m48 patón de tier 10 cualquiera de estos vehículos puede estar jugando las o cumpliendo las misiones sino obviamente los mismos vehículos que ellos te venden el m56 Scorpion, o sea el Scorpion, el mini Scorpion de tier 7 el T26-C5, el Chrysler K, el Super Pershing y el 50 ATP Esto es para el equipo Sherman Equipo Cavalier Lo mismo exactamente todo igual, pero tenés que tener El Cavalier El Cromwell El Comet de Tier 7 El Centurion MK1 de Tier 8 El Centurion MK7-1 de Tier 9 Y el Centurion Action X, el mediano de Tier 10 inglés y obviamente, si no, ya los que dijimos anteriormente, la T15A, el Carnarvon Action X, el FB4202, el M449 y el CDA, el Cañón de Assault 105. Recompensas de la etapa. Bueno, acá te va diciendo lo que te van dando. En la primera etapa te dan banderitas, que esto no le importa a nadie. va no bueno, sé, sí, salvo que seas muy yankee o muy pro Inglaterra, pero si no, eso no le importa a nadie. Bueno acá ya empiezan a ver eh, cositas más interesantes, café, eh, reservas personales, días de cuenta premium, reserva de experiencia libre, misiones, se pone más lindo, acá se pone más cachondo todavía, te dan más cositas, sumamos espacio de garaje, directivas, eh, acá lo mismo, sí, bueno, una calcomanía más, qué dice? cangrejo, soldado, bueno, y siguen sumando más cositas más y a ver qué más hay. Eh, literas, eh, directivas, botiquines de primeros auxilios, reservas de experiencia. Eh, matafuegos. La ventilación mejorada de clase 2. Esto te puede servir por si tenés algún vehículo de ¿no? un tier muy alto. Te puede venir bien. Eh, bueno, los diseños de las tripulaciones. Y kit de desmonte. Bueno. Tampoco es la panacea, pero para. O sea. Para jugar como jugas siempre, te unís a un equipo, jugás tranquilo como lo haces siempre, pero con estos vehículos y con estos vehículos. Recuerden eso. Eh, estilo 2D, eh, blindaje compuesto, descuentos del árbol tecnológico. Para consejo, sigue tu progreso en el juego. En las pestañas de misiones verás 7 misiones de recompensas de etapa con el juego del evento. Con cada hito de puntos de aniversario que superes la misión respectiva y durará como completada. Esto, el estilo 2D, este no entiendo si te lo dan Porque acá no veo ni Que diga ningún estilo ah, Acá está, acá está, acá está, por lo menos blindaje compuesto, ahí estaba, no lo había visto Bueno, también te dan este este estilo Que dice Happy Birthday eh, Y no sé Ya saben que los estilos a mí mucho no me convencen Y este en particular Tampoco me parece, ni siquiera me parece lindo Diría todo lo contrario, me parece bastante Bastante feo pero bueno, eh, descuentos del árbol tecnológico. Bueno, lo que estábamos diciendo. Eh, fíjense después en la... Ah, acá tienen streamers también, mirá. Recompensas de Twitch Drops. Bueno, fíjense esto. Después que entren al árbol tecnológico vas a ver que, y se van a dar cuenta que hay vehículos con esta cantidad de descuentos que está buenísimo. Eh, a ver si hay alguien conocido. Ahí está Sir. Eh, Reposo. Después por aquí... Nadie más, nadie más, nadie más, nadie más, nadie más, nadie más. Bueno, que eh, conozca nadie más. Bueno, Drops, bueno, ahí va... Esto es para aquellos que quieran seguirlos en Twitch. Pueden seguirlos ahí. Yo les recomiendo que lo sigan a Sir. Eh, que es de los nuestros, por decirlo así. Así que, bueno. Eso, chicos, muchas gracias. Espero que les haya servido el video de hoy interactivo con respecto a los... 11 años de wargaming en latinoamérica y quería hacerles una consulta ya que estoy tal vez voy a tirar seguramente la lo que es la después la encuesta en el canal pero quería saber que por lo menos los que llegaron hasta este punto del vídeo eh, si les interesaría o, o mirarían otro contenido que no sea no sea war of tanks dentro del canal y si es así me gustaría saber qué juegos les interesaría porque yo por ejemplo estoy por jugar no sé tengo otros juegos que me gustaría subir también, pero no sé si subirlo al otro canal, al canal secundario, al chiquito, o a este. Así que bueno, me gustaría y me interesaría bastante que deje alguno, algún comentario con respecto a eso. Muchísimas gracias, cuídense. Recuerden que seguimos, seguimos, seguimos con el tema de la junta de firmas. Abajo lo estoy dejando en la descripción por si quieren juntar eh, firmas para solicitar un tanque latinoamericano, a eh, War Tanks, a Wargaming específicamente. Muchas gracias, besitos, cuídense. Chau, chau.